Bueno, estamos hablando del Centro de Bienestar, Control de Peso y Rejuvenecimiento, es el doctor Machado. Aquí tenemos un testimonio, la licenciada abogada, señora Carmen, eh, que vino a hacer un tratamiento con nosotros. El tratamiento era el tratamiento para rejuvenecimiento, rejuvenex eh, En el sentido de ella, ella me, me dio el permiso de poder compartir la edad de ella también. Ella tiene 74 años. Eh, en sí de edad 75, perdona que cumpliste ya, que, cumplo, que, cumplo. Eh, que cumple, que cumple, que cumple, eh, y 75. entonces ¿cómo te ha ido con el tratamiento, licenciada? Pues muy bien, me siento bien, no tengo caída del cabello, que antes siempre se notaban ciertas como entradas, entradas. Uh -huh. eh, he creado masa muscular, eso te veo, los brazos, eso... Sí, hago, ah. claro, hago mucho ejercicio. El ejercicio es bien importante en, en cualquier tratamiento. Claro. Eh, uno no puede dejar por la dieta, y la, dieta, la alimentación es importante, reducir los carbohidratos... Y, y algo con la vejez, que uno va perdiendo la masa muscular, yo me acuerdo no, que sí. tenía menos masa muscular claro, Yo te es, estaba diciendo que y, te me trabajaba los y brazos Y las piernas y, las tengo más más fuertes Más firme más fuertes, más fuertes. Hago, No tengo problemas haciendo ejercicios, el que sea Antes te cansabas, me imagino, durante los ejercicios ah, Bueno, sí, uh -huh. yo, yo he hecho ejercicio casi toda mi vida Pero uh -huh. dejé un tiempo de hacerlo y después como que me puse vaga y me cansaba pero luego he seguido haciendo los ejercicios y aunque no estoy yendo a ningún gimnasio actualmente los hago en mi casa todos los días, todos los días, todos los días. Exacto. El tratamiento de por sí en la parte del sueño ha mejorado también. la Ha mejorado el sueño porque estamos, siento que profundamente. Más y profundo es... y más descansado. Exacto. Perfecto. Y veo que la piel también la tiene más brillosa, más bonita está cambiando un poco la línea de expresiones sí. y la piel también así que el pelo se te dejó de caer, la línea de expresiones sí. han disminuido un montón lo estoy viendo aquí en la cámara ahora Déjame uh -huh. hacerle un zoom, mira qué linda tiene la piel Oye, para 7.5 está preciosa <risa> como una Barbie déjame decirte muchas gracias si sí, usted recomendaría este tratamiento de claro para poder sí. rejuvenecer las personas claro que sí, porque también le da confianza a uno en que uno va a mejorar la apariencia eh, eh, la no resistencia sé, cardíaca sí, sí, la, también Exacto, eh, la respiración, el sueño, todo te mejora Todo eh. todo le mejora a uno No es que uno se va a poner de una, de 20 si tiene 60 Pero no. sí va a estar muy bien Va a sentirse va a sentirse como de 20 Aunque tenga la edad que tiene, eso es lo más importante bueno licenciada, muy muy feliz año nuevo, que Dios me la bendiga Igual. y gracias a usted y al centro de bienestar que le hemos tratado y ayudado. Muchas gracias por su testimonio. Gracias.